Hola, Rodrigo. no, Encantado. Muchas gracias a ti por el tiempo y por la oportunidad. Jorge, lo primero que quiero preguntarte un poco para que la gente que nos escucha pueda conocer el movimiento es ¿qué cosa es Integridad por el Perú y cómo así nace la idea de impulsar un movimiento ciudadano en el Perú? Sí, mira, Integridad es, como, como tú lo has dicho, un movimiento cívico, un movimiento ciudadano compuesto por peruanos que están que se sienten interesados en involucrarse de alguna manera en los temas públicos ¿no? eh, y que quieren participar activamente en, en, en asuntos de, que conciernen al, al país. Eh, es un movimiento que nace en verdad con una idea familiar, básicamente, ¿no? eh, eh, y, y que se va expandiendo después hacia hacia un grupo de amigos y después contagiándose hacia amigos de amigos y, y poco a poco se van eh, afiliando personas haciéndose voluntarios del movimiento con distintas ideas, con ganas de apoyar, con ganas de colaborar, con iniciativas, eh, con, con ideas nuevas y hoy es un movimiento que reúne a, a 1300 voluntarios eh, eh, a través del cual buscamos eh, propiciar iniciativas que ayuden a que el país sea un mejor país. Ahora, hay, hay, hay un conjunto de valores que Integridad por el Perú promueve, no sé si puedas darnos mayores alcances al respecto. Sí, la idea, eh, creo que la, la política en, eh, tradicional en el Perú ha fracasado, ¿no? creo que la crisis política y social que vivimos hoy es producto de cómo se han venido haciendo las cosas y hablar de ideologías de derecha o izquierda son conceptos que, que en verdad poca gente entiende y la idea es eh, que, que este movimiento una a los peruanos en torno a valores comunes, se llama Integridad por el Perú porque creemos que es el valor más importante y que más falta hace en el país y en torno a este valor giran siete valores eh, que son los que consideramos esenciales para convivir y gobernar el país. Son, son siete valores como los siete días de la semana. Eh, integridad es el primero, libertad, respeto, transparencia, solidaridad, pragmatismo y orden. Eh, y, y creemos que con, con estos valores y promoviendo estos valores podemos eh, hacer que nuestro país mejore. Correcto. Ahora, en las últimas semanas hemos visto que el movimiento está teniendo cada vez más un rol activo en los asuntos políticos y jurídicos del país. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las principales iniciativas del movimiento al día de hoy? Y concretamente, ¿qué es lo que buscan proteger? Sí, mira, el movimiento nace con objetivos eh, de corto, mediano y largo plazo. ¿no? Y hoy estamos enfocados en los objetivos más inmediatos los objetivos de corto plazo, porque creemos que son los que más peligros generan para la estabilidad económica eh, y, y democrática del país. Principalmente, eh, uno, eh, la, la principal preocupación que tenemos los peruanos hoy es que el gobierno actual pueda cambiar las reglas de juego que nos han venido rigiendo durante tantos años. ¿no? Eh, porque se han propuesto crear una nueva constitución a través de un órgano al que han denominado Asamblea Constituyente y que podría trastocar todo el sistema normativo, todos eh, las, las, eh, los principios y las políticas sobre las que se, se, se, se, se fundamenta el país. Entonces, para evitar que esto ocurra, nosotros hemos lanzado dos iniciativas eh, muy muy puntuales en las que hemos venido trabajando desde hace casi tres meses que es el momento el tiempo en el que se fundó el, el movimiento una una de ellas es una iniciativa que busca modificar una ley para impedir que esta asamblea constituyente se, se instale de manera ilegal e inconstitucional y la otra es eh, una acción ante el Poder Judicial, que es una acción de amparo, para que cautele también este mismo derecho que tenemos a, a, a que nuestra Constitución se reforme de una manera eh, legal, ilícita. ¿no? Antes de entrar a la acción de amparo, ¿cómo puede la gente que nos está escuchando apoyar la iniciativa Unidos contra la Constituyente, que es la otra iniciativa que acabas de comentar? Sí, es, es bien importante entender el porqué de esa, de esa iniciativa. Eh, hoy el partido de gobierno impulsado por congresistas y ministros están recolectando firmas para cambiar la constitución eh, y quieren hacerlo mediante un referéndum que sea convocado directamente por el presidente de la república, ¿no? directamente por Pedro Castillo. Y eso es contrario a al artículo 206 de la Constitución que dice que toda reforma de la Constitución tiene que ser aprobada primero por el Congreso. Sin embargo, la OMP eh, le ha entregado al partido de gobierno unos planillones para que puedan recolectar sus firmas. Nosotros nos dirigimos a la OMPE en una carta y le hicimos una consulta muy puntual. Y le, le dijimos, ¿cómo es posible? Explícanos cómo has podido entregar planillones para recolectar firmas para una iniciativa que es contraria a la Constitución. Y la OMPE nos contestó que dentro de sus facultades no estaba a hacer un análisis de legalidad ni de constitucionalidad del pedido que le había hecho el partido de gobierno. Entonces... Eh, cuando nosotros entramos a revisar la resolución que entrega los planillones, nos damos cuenta que eso no es cierto, que en verdad sí han hecho un análisis de legalidad y de constitucionalidad del pedido de entrega de los planillones, pero que por el contrario, muy convenientemente, han omitido pronunciarse sobre el artículo de la Constitución que establece que... Toda reforma constitucional tiene que ser aprobada primero por el Congreso. O sea que hay una omisión flagrante y deliberada de la Constitución para, para permitir que esta recolección de firmas ocurra. Este hecho es muy grave, es muy grave porque pone en riesgo la, el que genera que se pueda dar un cambio en la Constitución sin un mecanismo de previsto dentro de la Constitución para su cambio. Entonces, lo que hemos planteado es decirle al Congreso con una iniciativa legal, señores congresistas, ustedes mediante una ley tienen que regular y reglamentar cómo tiene que llevarse este proceso de referendo. Y que esta recolección de firmas no pueda ir, al Jurado Nacional de Elecciones y de ahí directamente al Presidente de la República, sino que tiene que pasar primero por el Congreso. Esa ley o ese proyecto de ley lo hemos colgado en una página que se llama Change.org, que es para recolectar firmas virtualmente, esperando que los congresistas hagan suyo este proyecto de ley y lo aprueben en el Congreso. Entonces, la gente puede sumarse a esta iniciativa... Entrando a este link, que lo pueden encontrar en la página web de integridadpordelperu.com, ya casi han firmado 10.000 personas, y mientras más personas firmen, mayor, mayores reflectores le ponemos al proyecto y mayor eh, sentido de urgencia le ponemos al Congreso para que puedan reaccionar sobre esto. Ahora, Jorge, sobre la acción de amparo que se ha presentado hace algunos días, nos están llegando muchas preguntas referidas primero, ¿A cuáles son las entidades demandadas? Y segundo, ¿qué es lo que concretamente está solicitando integridad por el Perú? ¿Podrías darnos mayores alcances al respecto? La, de, la demanda, justamente a raíz de este pronunciamiento de la OMPE, en el que acuerda entregar estos planillones o resuelve entregar estos planillones vulnerando el artículo 206 de la Constitución, un ciudadano trujillano, voluntario del movimiento, nos planteó la idea de interponer una acción de amparo y nosotros decidimos sumarnos y acompañarnos porque nos parecía que era adecuado y correcto. Y aportamos con ideas a la, al desarrollo de esta demanda. Y dijimos, tenemos que demandar a la OMPE principalmente para que un juez deje sin efectos o declare la nulidad de esa resolución que autoriza la entrada de los porque es contraria a la Constitución. Y tenemos que demandar también a la RENIEC y al Jurado Nacional de Elecciones para que de ninguna manera den trámite a una recolección de firmas que pueda terminar en un referéndum contrario a la Constitución. Esta demanda se ha interpuesto en la ciudad de Trujillo, porque es el domicilio del promotor de la acción de amparo, eh, y estamos esperando que el juez la admita y convoque a una audiencia para poder eh, debatir con, estos, con estas autoridades electorales la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la resolución que han emitido concretamente, Jorge, ¿cuáles serían los derechos vulnerados o amenazados por la recolección de firmas de Perú Libre que justamente esta demanda de amparo estaría intentando proteger? Sí, esa es una buena pregunta. Los, los, las acciones de amparo sirven específicamente para proteger derechos constitucionales vulnerados. Las dos personas que hemos interpuesto esta acción de amparo consideramos que nuestros derechos constitucionales a participar democráticamente en iniciativas legislativas, en un referéndum eh, por la modificación de la Constitución, ha sido violado porque el texto de la Constitución dice que los referéndums y cualquier iniciativa legislativa en la que participe la ciudadanía tiene que darse de acuerdo a la legislación vigente, respetando las leyes vigentes. Y en este caso en particular, no ha habido un respeto a la legislación vigente. No se ha respetado ni el artículo 206 de la Constitución, que como te digo, la OMPE omitió deliberadamente analizar en su resolución, sino que tampoco se ha considerado el artículo 39 de la Ley de Participación Ciudadana, que dice que todo referéndum debe darse en el marco de las normas constitucionales vigentes. De manera que, si la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones pretenden llevar a cabo un referéndum contrariando la Constitución y las leyes, nuestros derechos constitucionales a participar de este referéndum, en forma democrática, están siendo vulnerados y amenazados. Correcto. Y de declararse fundada esta demanda de Amparo interpuesta por Integridad por el Perú, ¿cuál sería el efecto inmediato para nuestra democracia y para nuestro sistema jurídico? Una vez que esta demanda se declara fundada, y, y este, esperamos y confiamos en que así será, eh, el juez ordena a la OMP eh, dejar sin efectos los planillones que entregó con lo cual, todas las firmas que se están recolectando dejan de tener validez. Es decir, son firmas que se están recolectando en un papel que no tiene valor, porque perdió el valor de ser un planillón legalmente otorgado por la OPE. Es importante que esto ocurra pronto, porque lo que viene haciendo el partido de gobierno, a través de sus congresistas, ministros, y del propio presidente del partido, es engañar a la población haciéndoles creer que una asamblea constituyente es posible y que sus firmas sirven para que eso ocurra. Eso genera inestabilidad, genera confusión ¿no? que debiera ser aclarada por un juez dado el, el, el acto eh, administrativo que ha emitido la OMPE, que, que es tan confuso y tan, tan irregular. Y al día de hoy, ¿alguna entidad estatal ha emitido algún pronunciamiento sobre la recolección de firmas de Perú Libre? ¿O no tenemos ningún pronunciamiento el día de hoy sobre esta omisión al primer párrafo del artículo 206 de la Constitución? A, a, además de la OMPE, a quien le hicimos la, la consulta y que tuvo la gentileza de, de, de contestarnos el oficio, recurrimos también al Jurado Nacional de Elecciones para que se pronuncie. Hace más de un mes aproximadamente. Pero el Jurado Nacional de Elecciones, que debiera ser quien aclare esta situación, no ha dicho nada al respecto. ¿no? Y es, es grave porque el pronunciamiento de la OMPE, en, la, en el oficio que nos envía a nosotros, donde dice que ellos no se pronuncian sobre cuestiones legales o constitucionales de, los, de las solicitudes a referéndum que hace la, que hace la gente, es, es, es, es sumamente preocupante. nosotros Quiere decir que nosotros podríamos llegar, por ejemplo, con un pedido tan absurdo como decirle a la OMP que queremos convocar a un referéndum para reinstaurar la esclavitud en el Perú o la tortura como método de sanción en el Código Penal y como la OMP dice que no hace análisis de legalidad, nos va a otorgar los planillones como si nos otorgara pues un panetón o un paquete de galletas, y va a generar una movilización ciudadana orientada a convocar un referéndum para algo que es evidentemente inconstitucional y que no va a llegar a algún lado. Eso no puede permitirse, eso genera inestabilidad y genera desorden en el sistema peruano. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones debiera pronunciarse sobre esto cuanto antes. Jorge, para ir cerrando, ¿por qué es tan peligrosa esta recolección de firmas de Perú Libre que busca crear una nueva constitución sin pasar por el Congreso? ¿Por qué, ¿Por qué deberíamos preocuparnos todos? Porque la constitución es un. La, la constitución política del Perú es un eh, conjunto de, de, de principios, de derechos y de obligaciones que no nacen de un momento a otro, que son producto de, del desarrollo del país, de la evolución del país. Y estar sometidos o sujetos al riesgo de que un grupo de personas acusadas de terrorismo, condenadas por corrupción, promuevan el cambio de una constitución, no va a resolver ninguno de los problemas que tenemos en el país. Por el contrario, van a generar mayor inestabilidad. El cambio de la Constitución podría traer una serie de peligros que hoy no tenemos. El cambio de la Constitución podría terminar aboliendo derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la propiedad privada, la libertad de empresa, el secreto bancario, la libertad de tránsito, la independencia del Banco Central de Reserva, la independencia del Jurado Nacional de Elecciones, la independencia del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y una serie de instituciones que hemos venido forjando a lo largo de nuestra vida democrática y que queremos preservar, no queremos cambiarlas. Pueden ser necesario establecer algunos cambios puntuales en la Constitución sin duda que sí, para eso está el Congreso, pero no queremos de ninguna manera hacer un borrón y cuenta nueva y cerrarnos, cerrar, quedarnos con los ojos cerrados viendo qué texto se le ocurrirá a la Asamblea creada por Vladimir Cerrón y compañía y qué derechos y qué obligaciones se les ocurre poner en esta nueva Constitución que pretenden crear. Ese es el peligro que tenemos que evitar. No, no podemos estar expuestos a un riesgo tan grande y por eso es que tenemos que trabajar tan intensamente en evitarlo. ¿Cómo pueden las personas que nos están escuchando involucrarse en estas iniciativas? ¿Cómo pueden empezar a formar parte de Integridad por el Perú y empezar a participar activamente en la defensa de nuestro país? Integridad por el Perú es un movimiento que busca mantener a la gente constantemente informada de las cosas que están pasando. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que involucrarnos y entender lo que pasa en nuestro país. Una de las razones por las cuales hemos llegado a esta crisis política y social es porque no nos hemos involucrado lo suficiente en los asuntos públicos. Y lo, lo, lo primero que tenemos que hacer para involucrarnos es estar informado de las cosas que pasan. Siendo voluntario de Integridad por el Perú, uno se informa y se mantiene al tanto de las, las iniciativas que estamos eh, eh, planteando y que y que son importantes para el país y la segunda que es una forma mucho más concreta de, de, de a participar activamente en la lucha contra esta asamblea constituyente contra el peligro de esta constitución es firmando esta iniciativa eh, ciudadana para para que el congreso haga suyo el proyecto de ley compartiéndola difundiéndola y consiguiendo que más gente firme, que más gente entienda cuál es el riesgo al que nos estamos enfrentando para que el Congreso pueda prestarle la atención necesaria que, que, que este tema necesita. Yo estoy seguro, convencido, que el día que se ponga un candado a la Asamblea Constituyente, el día que se establezca un candado en la legislación o que el juez diste una acción declare fundada la acción de amparo contra esta amenaza el dólar va a empezar a bajar la bolsa va a empezar a subir la confianza en los inversionistas en la estabilidad del país se va a restablecer van a venir más inversiones y en consecuencia va a haber mayor trabajo, va a haber mayor eh, eh, recaudación de impuestos y mayor estabilidad, porque el temor que tienen las empresas hoy es que se le cambien las reglas de juego. Si el Congreso evita y le da la tranquilidad a las personas de que la Asamblea Constituyente no va a ir, acaba con ese te temor tan, tan importante. ¿no? Por último, Jorge, ¿qué mensaje le dejarías a, a todos los peruanos y peruanas que en este momento han perdido la esperanza en nuestro país, que necesitan ayuda y que nuevamente se sienten engañados por la clase política? Que no hay que perder la esperanza. Que tenemos que involucrarnos y que si no saben qué hacer o por dónde empezar, se unan a este movimiento. El movimiento lo que busca no es generar divisiones en torno a ideas políticas, es unirnos en torno a valores comunes y se vienen varias iniciativas en las que podemos trabajar juntos para que nuestro país sea cada vez un país mejor, más desarrollado y, y más próspero para todas las regiones. Muchas gracias, Jorge, por, por estos minutos. A ti, Rodrigo, un millón de gracias y creo que ha sido súper valiosa la oportunidad. Ojalá se repita. Muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado a través de diversas redes sociales. Pronto tendremos más conversaciones y actividades para seguir defendiendo nuestro país. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo.